...e infraestructura. Bueno, buen día, me he adelantado. La verdad que podría decirle buen día vecinos, buen día vecinas, aquellos que somos de ese morón grande que, que junto a Juanchi soñamos de hace muchos años que esté cada día mejor, cada barrio de ese hermoso gran distrito. Hoy venir a Burlingame para mí es como venir a mi casa, vivía en Vergara 1471. Como decía recién Juan, nos conocemos hace muchísimos años. Era muy chiquito, con Azucena, con Fabri. La verdad que para mí, más que venir a cumplir una responsabilidad de gestión, es venir a acompañar a un conjunto de amigos y amigas en este enorme trabajo que vienen haciendo en este hermoso municipio que surga. Cuando uno asume una responsabilidad de gestión, y no tengo dudas es que los que estamos acá, en la provincia, en el municipio, en Naciones en el Tres Argentinos, no tomamos una función como una cuestión laboral de ocupar un espacio para administrar lo que está. Definitivamente la vocación, la sensibilidad, el compañerismo, nos da el compromiso de transformar lo que recibimos y lo que tenemos. Transformar en función de esas necesidades que tienen nuestros vecinos y nuestras vecinas o todas las personas usuarias de trenes argentinos, como es el caso de la línea San Martín. Reconocemos el déficit y lo que falta, sabemos de dónde venimos, sabemos el esfuerzo que estamos haciendo y que hace cada usuario y cada usuaria de trenes de soportar muchas veces situaciones que nosotros estamos corrigiendo por la desidia de mucho tiempo. La línea San Martín, y yo digo, uno se tiene que hacer cargo de lo que tiene para saber cómo plantear objetivos, qué tareas ejecutar, cómo planificar el trabajo y a partir de ahí... ...transformar lo que tenemos realmente. La línea de San Martín tenemos cierto déficit... ...porque veníamos con una expectativa de electrificación de línea... ...donde había una licitación... ...donde se iba a adjudicar a la provincia y con los municipios. La inversión que vinimos a hacer a Burlingame allá por la pandemia... ...la primera cámara que pusimos para testear... ...la temperatura de los que ingresaban o salían de la estación fue aquí. Inmediatamente cuando vimos el estado de la estación... ...Juanchi venía haciendo un pedido de poner el valor, de darle mejor calidad para los vecinos que iban a tomar el tren. Aquellos que querían disfrutar un espacio público, pero que daba miedo porque era oscuro, porque era inseguro, porque no tenían servicios, inmediatamente nos pidió de que evaluáramos la posibilidad de transformar ese espacio en esto que hoy estamos disfrutando. en tener un espacio de la memoria que funcionalizado con lo que significa ese espacio. Todos aquellos que venimos de la militancia del peronismo, lo sentimos, lo recordamos y transmitimos permanentemente para que nunca más suceda un genocidio como ha sucedido en nuestro país. Pero necesitamos mantener viva la memoria de no, los más jóvenes, no sé si van a dejar que entre algunas bicicletas, pero que tiene que ver con el esparcimiento, el disfrute del espacio público. De ahí ese proyecto que Juanchi nos planteó incluía esto y que a uno le llamaba la atención. Definitivamente, Juan, te tengo que felicitar a vos y a tu equipo, porque lo que hicieron es transmitir lo que los vecinos demandaban, pedir, no pintemos un banco, pintemos una pared, sino escuchar qué es lo que necesitan los vecinos y Juanchi y su equipo trabajar para darle respuesta a las demandas de sus vecinos. Por eso la inversión que hicimos aquí en la estación de Burlingame, que es más de 400 millones de pesos, la inversión que estamos haciendo en Moles, la inversión también en la línea Urquiza, que es objetivo en todo el ámbito ferroviario, que hoy también pueda el municipio tener las vistas de todas las cámaras de las estaciones de Burlingame que administramos de Trenes Argentinos. Pero a su vez que también desde Trenes Argentinos podamos ver, por ejemplo, como hacía mención Juan, ese nuevo domo, si hay un hecho no termina donde termina la responsabilidad jurídica de quienes administran el Estado. Necesitamos avanzar en poder evitar y que los vecinos y vecinas estén tranquilos todos los días. Por eso, como decía, para mí es una enorme alegría estar acá. Me encuentro con un montón de compañeros, hablábamos, acompañaron concejales, presidente del Consejo de Liberación de Morón, acompañan muchos compañeros que somos parte y sentimos parte de Urlingan y de este Hurlingham que definitivamente con humildad, con la militancia, con la sensibilidad, porque para administrar no hay que tener solamente capacidad, no hay que tener un título, lo principal es tener la sensibilidad para poder ponerse en los zapatos del vecino que más necesita de nosotros y poder trabajar arduamente, sin descanso para resolver los problemas. Así que, felicitarte y a disfrutar este espacio. Muchísimas gracias.